Sobra, no me dejes sola, no te vayas con el viento. Puedo ser. amar de nuevo yo solo quiero darte luz cobijar tus sueños abre esa ventanita del corazón que has olvidado antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado Lluvia moja me despacio. Cada vez que estéis desnuda, yo también puedo tocarte, repartir mi canción. Dice que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio. Desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita Del corazón Que estoy llorando. los yo solo quiero